en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis en todo el acontecer local, nacional e internacional en este mundo globalizado. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy el viento del sureste está arrastrando algunos campos nubosos para las horas de la tarde, también el frente frontal que tenemos en el Atlántico está provocando gran parte de campos nubosos. Se espera que para la hora de la tarde haya incremento de nubes, por lo tanto, se puedan producir posibles aguaceros débiles a moderados con posibles tronadas en las zonas norte, nordeste, sureste, cordillera centrión, eh, central y Gran Santo Domingo. Para las primeras horas de la mañana esperamos sol, eh, un cielo soleado con pocas incidencias, incrementándose en la tarde. La temperatura estará hoy ligeramente calurosa durante el día, tornándose fresca en la noche, en la madrugada y en las primeras horas de la mañana. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología. Y de inmediato... Vamos a compartir con ustedes un tema que nos tiene preparado producción con relación a lo que se produjo ayer aquí en nuestro territorio nacional. Ese movimiento telúrico o terremoto con una intensidad de 5.8 en la parte este de nuestro territorio nacional que causó mucho temor, mucho pánico, especialmente en esas zonas este del país el Ceibo, la Altagracia, Higüey, la Romana y también en Santo Domingo. Mucha incidencia en este movimiento. Eh, hay unas 20 escuelas afectadas hasta ahora, 20 escuelas afectadas. Y también eh, vamos a ver el sondeo con relación a qué opina la gente acerca de que si estamos nosotros preparados para terremotos, si está República Dominicana preparada para terremotos, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos en caso de movimiento telúrico, en caso de terremoto? ¿Cuáles serían las medidas? Vamos a escuchar eh, la opinión de la gente, vamos a escucharlo. Bueno, todavía. Bueno, si todo dentro de la casa salimos para afuera, salimos sal, sal, para afuera, para, para ver cómo nos pueda guarecer hey, salir tratar de uno protegerse porque imagínate uno no se va a dejar joder ajá buscar un sitio donde donde no haya peligro Eso lo que, y tratar de, de, de, de avisárselo a los demás para que ayudar ayudar a los demás también y bueno hay terremotos que uno puede vamos a poner un ejemplo no salir donde haya palo que haya porte de luz ya sí. Ya uno tiene que salir a una área que uno mire para todos los lados, que no haya mata y de todo. No, no se puede salir, hay que cogerlo con calma en un terremoto, porque si usted rompe y se desorienta grandemente cuando venga, usted tiene que cogerlo con calma y no asustarse, y tratar de ver cómo usted va a defenderse, porque el momento es lo que dice. <risa> Méteme abajo en una columna. ¿En una columna? Sí. <risa> no, porque la columnas son las más protegidas. No sé por qué, qué yo podía hacer, porque imagínate tú, uno no está preparado, eh, aquí en San Francisco ni en República Dominicana uno está preparado como para uno, porque tú sabes que esas son cosas de Dios y que el único que sabe Dios, que lo como uno sabrá cómo desenvolverse. Estar en oraciones con Dios y pedirle al Señor que no ayude, a uno o a sea, cómo poder desenvolverse, lo único yo te podría decir. Bueno, si encuentro donde correr y corro y si no, que proteger a mi familia. <risa> a usted, ¿no? Solamente. Esa es la única alternativa, un terremoto que es lo que hay que hacer. Pedirle a Dios que ayude a uno y tratar de ver si de qué manera uno sale de ellos. Bueno, ahí estuvimos escuchando varias opiniones de las personas que fueron entrevistadas en qué hacer en caso de terremoto. Antes de entrar en detalles, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Fulvio. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Es televidente. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Agradecido de ustedes porque nos permiten entrar cada mañana de 7 a 9 de la mañana en este subprograma de mañana y en el canal 10 de Telenor. Yo soy Francis Rodríguez y junto a mis compañeros estaremos desarrollando todo el contenido de este día martes. Mira bueno, Francis, este tema eh, es grimoso. Es grimoso. Mira, el, en el 1946 la República fue impactada por un terremoto de magnitud 8.1. Sí, muy fuerte, poderoso. Si eso viniera ahora, Ay, Dios mío, Dios parecido Dios mío, Dios mío, a lo que Dios fue libre. en el 46, que Dios nos libre, la población dominicana no está preparada. Porque tanto los ministerios como los propios, aparte ejecutiva, gobierno, los gobiernos, han sido muy inoperantes en materia de educación ciudadana en esto de, de sismo. Por ejemplo, esa zona este tiene tres fallas activas, tres, tres. fallas activas. Sí. Y últimamente se habían estado registrando temblores menores múltiples, que los científicos llaman... Eh, los sismólogos llaman enjambres de movimientos telúricos porque eh, ocurrían muy rápidos y muchos. Por ejemplo, en un día de 24 horas ocurrieron 14 movimientos rápidos. Y ellos decían, estamos esperando un movimiento fuerte porque casi siempre sucede. Uh -huh. No obstante, eh, puede ser que no suceda nada, ¿verdad? Sí. Porque hasta ahora la ciencia no ha podido predecir eh, con exactitud, eh, ¿cuándo van a ocurrir los movimientos telúricos? Ahora, con eso que sucedió ayer, 5.8, en las escalas de Ritter, es un ejemplo de que no estamos preparados. Fueron muy pocas las escuelas que se evacuaron, muy pocos los colegios que se evacuaron y las instituciones que se evacuaron. También en las construcciones, Francis, ¿Cómo es posible que con un movimiento, y si hubiese sido de 6, de 7 o de 8, un movimiento de 5.8 que sucedió en la costa de, de la Alta Gracia, esté sucediendo que 20 escuelas fueron, fueron impactadas, afectado. fueron afectadas, hasta ahora, ¿eh? de lo que nosotros sabemos. Entendemos. Que ha habido vicio de, de construcción. Y de corrupción también. No, no, y de, corrupción, <risas> y de corrupción también. Pero caramba, siempre que hay un movimiento telúrico, resaltan las escuelas. Así fue en Puerto Plata, resaltaron las escuelas. ¿Y dónde qué? Resaltan las escuelas. Porque parece ser que no se ha tomado en cuenta las fallas geológicas que nosotros tenemos en nuestro territorio para construir las escuelas. Inclusive, algunas han sido construidas encima de fallas. Y también que no se han tomado las medidas de construcción, de exigencia de construcción, para edificar en una zona sísmica. Y nosotros como isla tenemos una zona sísmica. Es cierto que la, eh, la falla sísmica... ...de la cordillera septentrional ...es una de las más peligrosas... ...es una de las más activas... ...pero caramba... Eh, ...la naturaleza no le dice cuál es... ...cuál y en qué momento puede... Eh, ...explotar una, una, una banda sísmica... ...ahí tenemos la del... La, la, ...la del Enriquillo... ...en el lago Enriquillo... ...la de Barahona... ...la que cruza con Haití... ...casualmente la que provocó el daño en Haití... ...una falla pequeña... ...sin embargo... Ya ustedes pudieron, saben la devastación que hubo ahí. Más de 200 mil muertos y totalmente destruido Haití. Ustedes saben la devastación y es una falla relativamente pequeña comparada con la septentrional. Las ciudades más vulnerables se saben. Tenemos a Santiago, a la Vega, a Moca, a San Francisco de Macorís y, y gran parte de Santo Domingo, Samaná. Son, son de las ciudades más vulnerables. Están prácticamente cercana o encima de fallas. Y nosotros aquí eh, en la historia hemos sido, eh, eh, ha pasado eso en otras ocasiones, como pasó aquí en la, en la Iglesia Vieja de San Francisco Macrú Aquí tenemos parte de, de los daños que se ocasionaron Mira, en el CEIBO, en las escuelas. Muchas de estas escuelas, por la característica y pintura, son, fueron construidas hace mucho tiempo. Y como es sabido ya que los... Esas son nuevecitas, Francis. Sí, esas son nuevecitas. Primero por la estructura, por el color y, la, y, los, y los hierros. Pero te quiero decir que si tomamos en cuenta el modo de operar de las facilidades políticas que cada gobierno ofrece dentro de su plan, de infraestructura o de desarrollo de las infraestructuras, en este caso, que ha sido uno de los puntos más eh, constantes de este gobierno por tener el desarrollo del 4%, es la de creación de nuevos espacios escolares, donde se construyen muchas veces sin tomar en cuenta que provienen de suelos totalmente agrícolas y tú que conoces la, la estructura de ese terreno, que la arcilla, que la arena, para conseguir en esos terrenos una verdadera base, se deben hacer estudios de suelo que indiquen a qué profundidad hay tierra firme, que no sea tierra productiva, y muchas de estas escuelas están hechas en, en tierra productivas. ¿Te fijas? Y si tomamos entonces el parámetro de la media de la construcción en República Dominicana, con una concepción individual de, los, de muchos ingenieros, aprovechándose de que los recursos que se destinan para una escuela, quizá no sean los recursos... Eh, necesario para hacer una escuela con toda la de la ley, también se aprovechan y en algunos casos, en algunos casos, le sacan el máximo provecho al dinero, no a la inversión, es decir, que donde se ponía, donde se debía de colocar 20 pesos, se coloca 15, donde se tiene que colocar 30, colocan 23 o 25, Sí, así es. es decir, Mira. que cuando tenemos una cultura Y una forma tan deshonesta De construir Solamente Dios puede ampararnos Y otra cosa Los permisos de construcciones de edificios De ciertos niveles De 4, 5, 6 y 7 Cuando aquí mi padre que es un eh, eh, eh, pensionado del área de especialista de, de suelo. suelo, que estuvo involucrado en la construcción del Palacio de Justicia de aquí, del Puente de Boba, del mismo teleférico, de otros puentes en era de Trujillo, me cuenta y me dice lo que era inclusive Balaguer, que tenía una, un conocimiento de ingeniería terrible, que mandaron a reproducir estudios por más de una ocasión, aquí, eso aquí, no es común a esta fecha cuando debiéramos tenerlo. Es Entonces, importante. Los permisos de construcción en el ayuntamiento, quien les habla mientras fui regidor, me quedaba así cuando, así mismo me ponía para que vieran que no iba a votar, por proyectos que aparte de que cargaban el, el, el, el área de unidades familiares, teníamos el problema de que no se presentaban estudios de suelo, se, uh -huh. le, daba más de cuatro, se le daba cuatro, permiso de cuatro, y terminaban haciéndolo de seis y de siete, como están uh -huh. ahí frente al parque. Uh -huh. Es importante lo que tú señalas. ¿Qué puede suceder aquí? Es importante lo que tú señalas, tomando en cuenta que somos un país vulnerables a terremotos. Ahí viene la ley de territorio. Bueno. Que es una ley. En un territorio vulnerable, lo que debe existir es una ley muy drástica claro. para construir, no construir claro. así. Aquí se construye al vapor. Claro, entonces mira, se hizo a través de la Comunidad Europea, uno con unos fondos, un estudio de vulnerabilidad de los suelos en Santo Domingo, uh -huh. para determinar dónde se podía construir y los niveles que se podían construir. Tú tienes un área en Santo Domingo, por ejemplo, la zona colonial, que es de mampostería, uh -huh. que es eh, eh, ladillos y cosas de esa no se puede construir más de cinco niveles. Tú tienes eh, la otra área de Sabana Perdida y esa zona que hay mucha arcilla, uh -huh. que no se puede construir de tantos niveles. Pero tiene otra que tiene grandes cantidades de roca en el subsuelo y sí se puede construir a bueno, altos niveles. Entonces, tú tienes que... El, está la Sarazota, toda uh -huh. esa avenida, eso es roca por ahí. Sí. El Cibao... Es lo más vulnerable que tiene el país en asunto de Venimos del suelo agrícola, más que todo. Y también tenemos la falla más grande. La centretrional, que cruza aquí frente, donde está aquí te puela, todo, todo ese litoral. Y de, Atanagua, ella, y de ella se desprenden pequeñas fisuras de esas fallas. Hacia los lados. Hacia los lados, ya. que nos afecta a todos. Ciudades vulnerables... Tú Santiago, tienes Santiago, la Vega, eh, la Vega, Ya hay un registro Moca, de dos terremotos sí, eh, La Vega Vieja, sí. eh, Santiago Viejo, sí. que tuvo que desplazarse hacia otro lugar eh, eh, San Francisco de Macorís, sí. Nagua, que también tuvo su impacto con Matancita Por un tsunami que le afectó, tú ves, sí, y sí, llegas sí. hasta Samaná también Somos totalmente vulnerables Ahora, estamos nosotros construyendo con todas las medidas Exigida, esa es mi preocupación. Exigente. Esa es mi preocupación. Para, para una zona sísmica, no. Se han construido, por ejemplo, las escuelas con todas esas medidas, no. Yo sé de una escuela que está bien construida, que está en la zona baja de Yuna, que está en reventazón. Esa escuela ahí está bien construida. ¿Tú sabes por qué? Fue construida, Francis, por una misión japonesa. Y fue construida precisamente. Bajo su Bajo su... Vigilancia Me, y, y metodología. Y metodología de exigencia de terremoto. Eso sí saben de lo que es contiene Tiene 18 años y está como si fuera pues esa mira. de hoy. Entonces, ¿qué hacer en caso de terremoto, uh -huh. Francis? Si viene un terremoto aquí ahora mismo, en estos momentos, no es, no es salir corriendo, no. no. Usted tiene que ubicarse que haga triángulo con algunos lugares. No corra escalera abajo ni ascensores, no. Es difícil, pero debe de mantener la calma. la calma en ese momento. Ahora, después hay que evacuar rápidamente a una área abierta. Pues esto hay razón de que hemos estado de espalda a esta realidad en la cual nosotros vivimos y que gracias a Dios hemos podido sortear en muchas ocasiones muchos fenómenos naturales. Este puede convertirse en uno de los más duros y desastrosos. Si nosotros no conocemos y tampoco advertimos lo que es la forma de evacuación y de, y de colocarnos nosotros con la inteligencia suficiente para responder en esos momentos, esperamos que eso no tenga que suceder. Y preparar también nuestras familias. Sobre y todo. Y nuestras maneras Anoche de hablaba construir. yo esto con mi hijo Rancés. De cómo colocarnos al lado de la cama, nunca debajo de la cama. La cama puede permitir que eso amortigue cualquier caída. de Hay, cualquier hay que circuito. hacer un triángulo. Entonces, Marisol de la Villa de, de, en Sánchez Olimpia. Hola, ¿cómo están? eso es poco de cor, corte. Conte que hay cuenta blanca y por donde la gente van a caminar. Esto es en Cuesta Blanca. Parece ser que se está haciendo un un hueco para colocar ahí un poste de luz o de no sé pero seguir dale seguimiento y mándanos la foto para saber qué es lo que van a instalar ahí hay que tener cuidado, hay que respetar las aceras bueno, aquí nos mandan una foto felicidad de Angélica Polanco quien estuvo de fiesta de cumpleaños el día de ayer de parte de Ángel Luis y demás familiares bueno, Ángel Luis ahí está uno de parte de nuestra familia Telenor Felicidades Bueno, ahora vamos con una nota luctuosa Darle nuestro sentido pésame a la familia Rosario Socia Los hermanos Nelson y Luis El doctor Nelson Rosario, cirujano de importancia de nuestra ciudad Así como Luis del área de odontología Nuestro más sentido pésame Nicasia. por la muerte de la señora Nicasia Socia, quien era abogada además, colega nuestro, eh, una persona muy afable, muy activa, eh, pasa sus restos. La verdad que nos, nos apenó mucho y, y ver el mensaje de Luisito, ya mami no estará con nosotros así como eh, con ese sentimiento nos afligió mucho. Ya, ya ella había estado pasando por una lucha fuerte contra el cáncer. Y sus restos van a ser velados en el memorial de Santo Domingo, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, que van a ser sepultados allá en la capital. Bueno, también Diógenes Domínguez, Santo Domingo, hoy día del Mundial contra el Cáncer, día propicio para hacer un llamado de atención al gobierno para que deje de sustraer los recursos que deben corresponder al mejoramiento y al fortalecimiento del sistema de salud. Además de prevenir, detectar y combatir el cáncer en República Dominicana, junto con Manolo Dura, Mano dura pondremos lograr el restablecimiento de nuestro derecho de la salud y con ellos luchar de manera efectiva contra el cáncer Día Mundial del Cáncer muy buen mensaje William Hernández nos envía un video no sé si lo tiene este vamos a ver aquí este que buenos días de la bendición de Dios sea con usted igual para usted Fátima del Ensanche Libertad eh, en esta parte el señor tiene dos sábados impartiendo clases de, bat, de batón ballet. Este señor parece ser que está denunciado impartiendo clases de, de batón ballet, pero lo que es un gran eh, depredador de pronto, sexual. Depredado. Y cuidado con eso, a ver si las autoridades, y parece ser que ya está ahí eh, colocado, parece ser que es comprobado de que está perseguido o ya fue capturado esa parte nos falta eh, por concluir eso estuvo Jennifer, en la organización Jennifer, en la casa club con permiso de la junta de vecinos y supuestamente del alcalde, bueno imagínense usted que una persona que se presenta con calidad de instructor qué no puede hacer la comunidad para que le lleve hasta allí el, ese el arte de la, y la cultura así bueno, es. así iniciamos el de mañana no se muevan, regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana, saludar a tanta gente que nos ve, que nos sintoniza y a los que están entrando a esta hora, muy buenos días. Ya se escuchan las noticias. Con Vladimir Paula. De mañana. Francis, hermano del alma, ¿cómo te va, Francis? Que apresente. Francis. Dígalo todo. En el campo, caramba, nuestro querido campo, nuestros viejos. Siempre sí. yo me recuerdo que, que decían, ¿cómo le amaneció... Algo sí, bonito, ¿cómo está? ¿Cómo está Esos saluditos, mayanero. Sí, el saludito mayanero, Francis, ¿cómo está usted? Bien. Es algo bonito, <ríe> algo, algo caramba. Todavía permanece, ¿verdad? Sí. Esa, esa, esa costumbre tradicional nuestra, que debemos de valorarla, porque se ha perdido bastante. Y nuestras personas, nuestros viejos, muchos se nos han ido, pero aquí estamos nosotros y debemos de seguir su ejemplo. ¿Eh? Bendiciones para cada uno de ustedes, bendiciones, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares eh, Y aquí estamos Y de inmediato comenzamos con las noticias Vamos al ámbito internacional señores Miren, España reconoce a Guaidó e insta a elecciones presidenciales en Venezuela La información fue dada a conocer por el jefe del gobierno español Pedro Sánchez quien anunció ayer que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia, Holanda, Suecia, Dinamarca, Portugal, Litonia y Finlandia, también reconocieron a Juan Guaidó. Asimismo, España anunció ayuda humanitaria para Venezuela. Escuchemos al presidente español. ¡Adelante! El reconocimiento al presidente Guaidó tiene un horizonte claro, que también quiero subrayar y que me parece importante. El horizonte es el de convocar unas elecciones en el menor plazo de tiempo posible, unas elecciones que tienen que ser libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones. Es en definitiva el pueblo de Venezuela quien tiene que decidir en exclusiva su futuro. De su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llama pelele al presidente español. Asimismo, dijo que Venezuela no es mendigo de nadie. Veamos. Y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista intervencionista de Donald Trump. Señor Pedro Sánchez, a Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. Bueno, ahí están las declaraciones de Nicolás Maduro. Pelele, le dice al presidente español Pedro Sánchez. En el ámbito nacional, señores, alrededor de 16 centros educativos resultaron afectados por el sismo. Alrededor de 16 escuelas resultaron afectadas ayer en el este del país. Miren esto, las grietas. Luego del temblor de magnitud de 5.3 que se registró próximo a la isla Saona, solo en el Ceibo 10 planteles sufrieron agrietamiento. Los planteles educativos que sufrieron mayores daños con el movimiento telúrico son las escuelas Profesora Eloina Constanza y Mota de Cerda. Este lunes, ingenieros del CODIA y el ingeniero y el director de educativo realizaron una evaluación de los daños. ¡Veamos! Luego del mediodía se suspendió la docencia debido a que los estudiantes, algunos los padres, fruto de la situación, que se estuvieron publicando algunas fotos ampliadas de alguna de las grietas, entendieron que la situación era mayor y muchos de los padres vinieron a retirar a sus estudiantes. Convoqué como presidenta una comisión de ingenieros, arquitectos, para que... Hagamos un levantamiento previo a las estructuras. Una, para ver qué daño eh, ese fenómeno causó en ella. Segundo, también, para ver cómo podíamos colaborar si había cualquier tipo de inconveniente. Los planteles viejos no están diseñados y construidos con el mismo criterio. Y por tanto, hay algunos que sufrieron agrietamientos, sufrieron eh, fallas por el tipo de diseño de construcción. A una niña le dio un mareo y algunos hasta se asustaron y llamaron los padres porque estaban llorando. Bueno ahí está señores, así sufrieron esos centros educativos luego del movimiento telúrico registrado ayer en nuestro país. Miren Mariano Germán anuncia que no seguirá al frente de la Suprema Corte de Justicia. Mariano Germán, este hombre que ha presidido la Suprema por muchos años. Vamos a ver el momento en que ofrece la información. Adelante. Excelentísimo señor licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente constitucional de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura. Y demás honorables miembros de ese Consejo. Permítome hacer de su conocimiento mi decisión de no presentarme para la evaluación que, con la finalidad de continuar como juez de la Suprema Corte de Justicia y en el caso como presidente de, la, de dicha alta corte, llevará a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura. La decisión que le comunico es irrevocable ...y tiene causas estrictamente personales. Ahí está, se va Mariano Germán... ...como presidente de la Suprema Corte de Justicia, señores. Miren, entrando ya en el ámbito... ...regional, local... ...comenzamos por Tenares. Por allá hay una situación difícil con una cañada, ¿eh? Y la han denunciado. Denuncian fuerte, mal... Produce cañada en Tenares, contaminación. ¡Oh Dios! ¡Increíble! Vamos a escuchar a esta señora afectada. ¡Adelante! Aquí ya llegué del médico, vea, yo hasta tengo toporosis con los huesos. Que tengo que cuidarme mucho, no puedo... Eh, usted ve, rebalar, porque si voy y rebalo y me cargo, y también hay los mosquitos. Usted sabe que hay la anda que afecta mucho a uno. ¿El mal olor? Sí, los mosquitos. Imagínense, es el y de agua. ¿Usted le ha hecho llamado a la autoridad para que limpie eso? Ellos han venido, la junta de vecinos, lo que han venido. La junta de vecinos. Hasta videos me han pasado, un par de veces bueno. Y yo lo que quiero es que vengan y destapen eso, porque vea, yo vivo en esta casa, pero yo le digo que no me arreglan esto, yo me voy a tener que mudar de aquí, porque yo lo que voy a coger es más enfermedades de las que tengo encima. Están las declaraciones de esta señora respecto que ha sido afectada O es afectada por la situación De contaminación que produce Esa cañada en Tenares Miren esto señores Un hombre atraca A quienes lo atracaron A él Así que Joel María denunció Que desconocidos a bordo de una motocicleta Lo despojaron De sus pertenencias próximo al hospital De esta ciudad pero luego este salió detrás de ellos, lo enfrentó y le quitó su pertenencia. Así que ahí vemos las imágenes. Veamos. Yo iba al hospital a las 5 de la mañana y me salieron esos tres tigres ahí de la entrada de. Un apagójito de, de Lulú. Cuatro eran ellos, cuatro chamaquitos. Nada, yo, deme todo lo que tiene. Yo le tiré el motor y al suelo, que llevaron el motor, entonces no me lo llevo, el motor no me lo llevaron. En tanto vete, me quitaron los documentos y el celular mío.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 Nada de eso, yo aparecieron documentos ajenos que ni mío eran, yo lo debo todo eso. Me traje los celulares que le quité, los traje, Joel, Joel María. Bueno, ahí está, ¿eh? él recuperó, luego enfrentó y debo decirle que son menores. Todos son menores lo que atracaron a este hombre. ¿eh? Incluso hay menor involucrado de 14 años, 14, 16 años. Que más adelante, luego de este informe policial, le diré de qué se trata. Miren, la policía nos informa por aquí que apresan el segundo involucrado en la muerte de un comerciante en Pimentel. Recuerden que ayer presentamos ese hecho aquí. Miembros del LICRI se trasladaron hacia la ciudad de Santiago, donde resultó detenido Johnny Norberto Cortorreal Johnny, de 28 años. Residente en Buenavista de Pimentel. Estaba siendo buscado, según la policía, por tener una orden de arresto en su contra. Se le acusa de que este y Edwin Morel, el vaca, le cegaron la vida a Alcadio Caro, secreto, ocasionándole un trauma en la cabeza, un golpe contundente. Así que cuestionado este hombre, luego de su apresamiento en la ciudad de Santiago, admitió, según la policía, que ciertamente fue eh, por él y Edwin Morel que la vaca y la vaca, este último, verdad, eh, que le dio el palo en la cabeza al comerciante. Así que repito, la policía apresa ayer en la ciudad de Santiago a Johnny Norberto Cortorreal Johnny, acusado junto a Edwin Morel, área el vaca o el vaca, de matar al señor el comerciante Alcadio Caro Secreto en la ciudad de específicamente en la sesión de Buenavista Pimentel miren señores exigen arreglo de calle en Salomé Ureña así que aquí en San Francisco de Macorís exigen el arreglo de la calle Salomé Ureña que se encuentra intransitable veamos no, realmente nos afecta bastante porque ese polvo va a enfermar a uno de los pulmones yo personalmente he tenido que nubilizarme unas 10 veces ya gracias a ese polvo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 Y ahora la vamos a, la vamos a coger para sembrar plátano en la Salem Ureña. Y Guineo y Ullama. El problema de la calle es que hay mucho polvo en la calle. Tiene que pasarle la mano. O bien, Ale está trabajando bien. Oye, que solamente que no está trabajando aquí en su pueblo. La calle. No, la calle como estaba. Que no ha hecho nada. Bueno, señores. La calle Salomé Ureña, es ¿eh? Una de las calles principales del mercado municipal. Y se encuentra intransitable. Es un solo hoyo. Es increíble cruzar por la calle Salome Ureña aquí en San Francisco de Macorís. Miren, a propósito del paro del transporte que han anunciado, han anunciado las rutas choferiles aquí en San Francisco de Macorís y que iniciará, o ya bueno, ya está en proceso, se extenderá hasta el mediodía, paro de los choferes. Todo esto en rechazo al anuncio de la llegada de la ONSA a esta ciudad. Vamos a ver la reacción por parte del gobernador Juan Antigua ante el rechazo de los choferes por la llegada de la ONSA o por el anuncio de la llegada de la ONSA. Adelante. Creo que eso es un beneficio para la población. Si hay sectores que se oponen a que a la población llegue en servicio de esa naturaleza, pues la evaluación no sería ya nosotros que daríamos, sino el pueblo que debería de decir si quieren que el Estado le dé ese servicio aquí en San Francisco de Macorís. Y si ellos quieren, la población, que el Estado le dé ese servicio aquí en San Francisco de Macorís, pues yo creo que ellos deberían también de salir en, en defensa de eso. Que el desarrollo de los pueblos no se puede parar porque un sector diga que es dueño de una cosa. Esos son sectores interesados que tienen sus intereses ahí envueltos y ellos piensan quizá de que ellos van a ser afectados por una medida de esa naturaleza. Y yo pienso que no, que hay espacio para todo. Aquí está el gobernador, ¿cómo responde, cómo reacciona? ante el rechazo y el llamado a huelga por parte de los choferes en esta ciudad por el anuncio de la implementación en los próximos días del de corredor de la OUSA. Bueno, señores, los choferes están de paro. Miren, les decía hace un momentito, ¿verdad? Vamos a ver por qué este menor fue herido en valle Pero el menor que veremos a continuación que fue herido en que llegó hacia el Hospital San Vicente de Paul, justamente... Ese menor de 16 años de edad era uno de los que atracó a, al joven que veíamos hace un momento, el cual él luego lo volvió a interceptar en las mediaciones de los Weber, o del Weber, Weber y consiguió recuperar lo que le habían quitado. Ahí está, ese menor en compañía de otros tres, eh, a eso de las 5 y algo de la mañana, eh, materializaron al parecer diversos atracos, la policía le encontró arma blanca, la policía le ocupó a ellos alrededor de cuatro celulares, un arma de juguetes también y ese que vemos ahí tiene 16 años. Otros se encuentran apresados también por la policía. Eh, hay que decir que hay otro que es de 17 y de 14 años, o sea, 14, 16 y 17 años estos tres menores Atracando en nuestras calles Increíble señores da pena Da pena cómo vamos Uno de ellos resultó herido Mírenlo ahí ese tiene 16 años Se encuentra en el hospital Los dos que le acompañaban Se encuentran detenidos y fueron ellos Que atracaron Al señor Y luego este eh, Logró conseguir porque Lo interceptó a ellos de nuevo Lo enfrentó y ya ustedes ven Así andamos ¡Qué pena! Miren, señores, decirle a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Light. Porque es 100% purificada con sistema Osmosis. Y es tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que vemos en pantalla para servicio a domicilio. Porque la número uno en consumo no es lo mismo un galón de agua ¿eh? o un botellón de agua que uno de Agua Randy. El número uno es Agua Randy La Bendiciones. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Hermanos del alma. Francis y Fulvio. Saludos. Por aquí está. Bye bye. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Vladi, por bueno, este parte noticioso. Feliz día para ti hoy. Recordarles que los restos de Anicasia, de Anicasia Socia... Estarán velados en el Salón Laurel de Santo Domingo En el memorial, en el cementerio memorial Y estarán desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde A las 5 de la tarde se le dará Cristiana Sepultura En el memorial también eh, Mira, Fulvio, y amable televidente eh, De igual forma eh, murió Wilfredi. Wilfredi Wilfredi fue aquel. Eh, yo digo que a partir de la llegada de Wilfredi y la familia Suárez, que ojalá nos llame eh, Félix Suárez, eh, se creó aquí una especie de tienda deportiva la, y de ro, la roca. La roca. Y me sorprendió mucho la muerte de Wilfredi y vamos a darle más detalles más adelante, estoy esperando que me informen dónde estará expuesto, creo que en Santiago porque allí residía desde hace mucho tiempo, después que salieron de aquí y la verdad que lamentamos mucho. Wilfredi, Wilfredi Torres, él como dije, fue parte de un grupo de empresarios franco macorizanos que inició, en esa época también inició eh, la lavandería Suárez, porque ellos eran una familia muy unida, son cuñados y eh, hermanos. Qué pena, pasa sus restos, ya pasaremos eh, la información donde estará siendo expuesto. Bueno, señores, miren lo de Venezuela es interesante. Es un esquema totalmente distinto, como lo hablábamos fuera del aire, mientras escuchábamos la... Primero porque se ve claramente que actúan los guaido y su grupo, como dijo una persona, actúan verdaderamente apegados a lo que la Constitución de Venezuela establece. Tú no ves en Guaidó un individuo que está haciendo un trabajo para también aprovecharse y quedarse como gobernante, sino que es, el, netas, es el proceso libres. de transición para que Venezuela comprenda y los países están comprendiendo que no se trata de un asunto de injerencia, están, ta, están sacando ese ingrediente, ¿Por qué? porque progresivamente ya se está dando que ya España, como escuchamos, da el reconocimiento a Guaidó como el presidente de transición o el presidente interino igualmente Francia, Alemania, Reino Unido Austria, Holanda Suecia, Dinamarca, Portugal Letonia, Finlandia también reconocieron a Juan Guaidó es importante porque la ruta es elecciones libres y ya creo que pro, ya todos los candidatos que vayan ahí y el que gane ese será el presidente no es que ellos se van a apropiar del poder con lo no, que están no, haciendo no. ahora eso, eso es lo, lo más es interesante que estoy viendo y que destruye cualquier teoría contrario a que están trabajando con el único objeto, como lo dijo el presidente español, para que se produzca un regreso a la institucionalidad, a la constitución y a la democracia. Lamentablemente Maduro no maduró, y... lamentablemente Maduro sigue dando palos a ciegas, incluso se proyecta como un total dictador, cuando hace esas alocuciones con guardias detrás. Y ayer, Francia, el grupo de Lima, que son los países suramericanos, eh, se reunieron en Ottawa, Canadá, hicieron un llamado claro a la presidenta de los derechos humanos, la expresidenta de Chile, Bachelet, uh -huh. para que pase de la palabra a los hechos en Venezuela por tantas violaciones a derechos humanos que se han dado en Venezuela y con relación a la ayuda humanitaria, que ya hay un corredor establecido en el Cúcuta entre la frontera de Colombia con Venezuela, que por cierto hay un general ahí venezolano que no quiere que nadie llegue, pero el pueblo está avanzando hacia allá a buscar comida y medicina, porque es que se está muriendo de hambre, eso no se puede ocultar y ojalá, y que escuchen los militares venezolanos el llamado que se le han hecho reiteradas veces, de estar con el pueblo, de no herir al pueblo, de no maltratar al pueblo, porque todo lo que va aconteciendo, inclu incluyendo estos 40 últimos muertos en estas últimas dos semanas, cae sobre la sangre de los que están gobernando ahora a los militares y los mismos militares, y pueden ser sujetos de ser sometidos ante tribunales internacionales como el Tribunal de Haya. Bien, eh, aquí en República Dominicana, alrededor de 16 centros, tengo informaciones que son 20 centros educativos resultaron afectados por el sismo que se produjo eh, en la mañana de ayer eh, en la zona este de nuestro país. Estos planteles educativos que sufrieron daño con este movimiento telúrico, eh, por ejemplo, la profesora Eloida Constanzo, una escuelita, y Mota de Cerda, eh, los ingenieros del CODIA se apersonaron allá, hicieron sus evaluaciones, y ya ustedes saben, pero lo más importante de esto no es simplemente hacer evaluaciones a lo que está dañado, se debe de hacer evaluaciones a todas las estructuras, a todos los planteles escolares, el mismo ministro de educación debe de exigir que se le haga a todas las escuelas, y si están construidas sobre eh, eh, fallas sísmicas, también, con mucho más vera, determinar qué hay que agregarle a esas estructuras para que puedan resistir a sismos posteriores que puedan venir. Bueno, miren, esa es la realidad y destapa claramente qué tipo de construcción tenemos en el país. A eso es que me refiero. Ahí está, y, la, ahí está la corrupción en la construcción. Y qué pena. En la mayoría de ellos, no, no decimos ahí. Que teniendo claro por años la situación de riesgo que tenemos, todavía tengamos eso. Deben estar sometidos los ingenieros que tuvieron eso. Bueno. Denuncian fuerte mal que produce... Cañada en Tenares. En Tenares, como aquí, las cañadas que quedan atrapadas en la ciudad se convierten en esto y después nos quejamos. Focos de contaminación. Nosotros mismos debemos de tener un comportamiento adecuado consciente de que las cañadas, ¿qué representan las cañadas para las ciudades? Esas recogen las aguas, es decir, la lluvia, que deben de llegar a los, a los ríos. Pero vamos a escuchar la queja y lo que dicen los moradores, estamos en Tenares, una cañada que está produciendo mal olor El reflejo de la de aquí enfermedades. Llegué del médico, vea, yo hasta tengo toporosis con los huesos. que Tengo que cuidarme mucho, no puedo eh, debe rebalar, porque si voy y rebalo y me cargo, y también hay los mosquitos. Usted sabe que hay grande, que afecta mucho a uno. ¿El mal olor? Sí, los mosquitos. Y, y, y, imagínense, es echar chaco de agua. ¿Usted le ha hecho llamado a la autoridad para que limpie eso?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 y materiales de construcción Encima del desagüe Lo que están creando es un paso Y lo están tratando de que secar Que es una estupidez El propietario de ese terreno Para simplemente tener un paso Está estancando <risa> Lo que de forma natural Debe de correr Nos, Nosotros tenemos Francis Una emergencia nacional En manejo de aguas residuales Y aguas negras Una emergencia es una contaminación al medio ambiente total que tenemos en las principales ciudades. Mal manejo de las aguas, no hay condiciones para darle tratamiento y estamos en pleno siglo XXI, contaminando el medio ambiente, dañando nuestra salud de tal manera que ya prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano las personas que están sanas. Aquí bien. en San Francisco de Macorís tenemos la cañada grande. sí tenemos más de 30 cañadas más, la de Vistelvalle, la de Los Chiripos, diferentes cañadas, y tenemos también el mismo Río Jaya, que está funcionando como si fuera una cañada. ¡Ay Dios mío! Eso Así es lo tenemos. Sí, sí, A donde se, este, se inició la ciudad. Eso, eso es lamentable, eso es lamentable. Entonces, no hay gobierno, no hay Estado, que no le ponga hay gobierno atención municipal que le haya puesto atención no, a eso. Ninguno es de los que han pasado. Indiferente, indiferente, indiferente. A recordarle a los amables televidentes que ahí en pantalla ven nuestros números de contacto a través del WhatsApp y al canal, a 829-451-3381 es el WhatsApp, y el 809-725-0505 para contactarnos vía telefónica directamente con el programa. El gobernador toca un tema que ya podemos verlo, el paro de labores de los choferes que están aquí justo en la Fran Grullón, frente a esta planta televisora, por el rechazo al corredor de Onza en San Francisco de Macorís. Hay que recordarle a los choferes y al amigo Villa, de que hay procesos en los cuales no se puede permanecer estático, como han querido ellos mantenerse estático en su misma idea de hacer negocios con el transporte. Ya tenemos una ley de regularización, ya tenemos un, un pedido social de que se regule el, el transporte público en la ciudad, al punto de que se convierte más que en una solución social, muchas veces como es el caso de hoy, se está convirtiendo en un problema porque ellos deciden cuando usted sale y cuando no. Eso, en términos reales, para fines de desarrollo, estamos trabajando de espalda. Nadie quiere afectar a nadie. Ahora, lo que sí se debe de esperar como sociedad es que esta ruta a desarrollar vaya en beneficio de la comunidad de San Francisco de Macorís. Y que conjuntamente, cada quien ajuste o se ajuste a los nuevos tiempos, no necesariamente tiene que desaparecer ni se estaría haciendo nada en contra de los choferes nuestros. Ahora, los choferes nuestros tienen que adecuarse al hoy y que ya sepan que no es que la sociedad sabe de que no se trata de un servicio social que se paga, que es un negocio, que es una empresa, pues entonces a los empresarios se les recomienda que tengan su local, que tengan su parqueo, que ofrezcan un servicio de calidad y así se pone en condiciones de competir y estoy seguro que no desaparecerán. Bueno, mientras tanto, ellos tienen paro, un llamado a paro. Mientras tanto, quienes deben de ir a, a los lugares fuera de la ciudad, a Villarriba, a el, no van a poder asistir a menos que consigan una bola porque decidieron hasta el mediodía hacer esa presión por una indicación de que va a haber un corredor de onza en San Francisco de Macorís. Aquí debiéramos de tener elevados. Aquí debiéramos de, de, de, de hacer la, la, la, la, la proyección de la, de, la, de la circunvalación real que ya se inicie. Leonel, en su momento, construyó, construyó, elevado, que hoy, que hoy en la capital, que ellos se opusieron, es, un, es una necesidad ampliarlo. Pues vamos a ponernos de, de acuerdo Y vamos a, a colocarnos en el orden de hoy Señores Nos dice La amiga televidente Que se trata precisamente De Un poste Parece ser para atendido eléctrico Que se está colocando En el sector Donde no hay acera Dice ella Donde los niños caminan cuando salgan de las escuelas Deben, deberán de irse a, a, a las calles Y eso sí, son, eso sí es un problema de la municipalidad totalmente El hecho de que sea un poste de energía eléctrica No significa que ellos tienen todo el derecho Porque ese derecho solamente lo puede otorgar Óigame esto, el municipio Eso es un tema que yo lo he trabajado bastante Ángelo, buenos días querido equipo de mañana Quisiera agregar, hacer un llamado al presidente y a los jefes policiales, me pregunto si todos esos menores de edad están atracando y saqueando a los ciudadanos, son deportados y demás del cuerpo policial y la llamada al DNCD, si también admiten deportados para la representación de la justicia, porque aparecen son dueños de los puntos de droga donde nace todo el ciclo delincuencial que nos arropa en el país. Bueno, lo tiró duro. Josefina del Tejar, dice que quiere que le feliciten a mi sobrina Pamela, que está de cumpleaños. Felicidades a Pamela. De su tía Josefina. Janiel Zardino, Vista el Valle, dice para que me feliciten esta amiga, se llama Edelín de Marte, Janil. Bueno, felicidades. Felicidades, felicidades. Gracias por estar en contacto con nosotros. Ya así damos continuidad contenido de este espacio de mañana que tenemos mucho más. No se mueva, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros, recordarles a ustedes que si quiere verte bien y sentirte bien debe de visitar a Óptica Máxima Visión, solo marca, solo prestigio, ahí están las mejores marcas del mundo en lentes, cristales de primerísima calidad, profesionales nacionales e internacionales, atenciones exquisitas a nuestros clientes, también monturas de todos los colores,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 Supermercado Almanza, le recuerda que ya no tiene que salir de las Guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Supermercado Almanza, supermercado por departamento, unido a una se tiene muchos premios. Por cada 500 pesos usted gana miles de pesos en premios. Fines de semana, televisores, cruceros, en fin. Y además participa de nuestra campaña Ecobolsa, reduciendo así el consumo de plástico. Supermercado Almanzar, calle principal 34 a Las Guaranas. Tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Bueno, mira, eh, poner las excusas que hoy no estará con nosotros nuestra compañera Raquel por asuntos de trabajo, que, personales, que hoy ha tenido que atender. Eh, ya se integra Dios mediante mañana. Así es, Fulvio. Sí, así es. A Raquel donde se encuentre que pueda solucionar todo a la máxima satisfacción Y quiero compartir con ustedes dos temitas Francis sí. Que son sumamente interesantes Uno que salió en la parte de la noticia acerca de esta banda de muchachos jóvenes Que está en la parte de noticia 2 uh -huh. Y la otra sobre la sequía que está afectando el país, que ya el Servicio de Atención eh, Meteorológica del país y el Ministerio de Agricultura y el INDRI ya reconocen sequía para la zona sur, noroeste y noreste. Pero antes quiero tratar el caso de este hombre que fue atracado, Luego, él atracó a quienes lo atracaron. Ay, este es un caso que a veces suele darse. A este hombre, cuatro muchachos lo atracan. Y él le cae atrás y lo atraca a ellos. Miren ustedes los jóvenes que van ahí. Qué que, pena, ¿eh? que hay que ocultarle el rostro porque son muchachos. Andaban con una pistola falsa. Y andaban con, con armas blancas, con cuchillo. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar de esta situación? Las edades de esos muchachos. Incluso uno de 14 años. Jovencito de 14 años, jovencito de 16, 17 años, se unen en un barrio X, en este caso Viste el Valle, en un sector X y toman la decisión de formar una banda para salir a atracar. Y lo que es consternante dentro de toda la problemática social que envuelve la situación que viven nuestros jóvenes, es las edades. Muchachos que nacen después del 2000, son milenistas, muchachos que todavía ni siquiera ejercer el derecho al voto pueden, tal vez uno de ellos en el 20 va a cumplir los 18 años. ¿Qué oportunidades han tenido esos jóvenes en ese sector, en ese barrio? ¿De dónde vienen? ¿Cómo está su círculo familiar? ¿Cómo lo va a reinjertar, reinsertar el sistema que nosotros tenemos a esos muchachos delinquiendo que ya son atrapados, que van a ser sometidos a la justicia, que van a ser transferidos a cárceles? ¿Cómo van a ser insertados nuevamente en la sociedad? Ahí es que está uno de los mayores problemas. Tenemos más de 30 mil presos en las cárceles dominicanas, hacinadas, uno encima de otros. Aquí, por ejemplo, no tenemos cárcel de menor, fue cerrada. Hay que enviarlo a la vega. ¿Qué condiciones tienen esas cárceles para educar a estos muchachos? Enseñarle un oficio técnico, enseñarle algo útil de hacer y poderlo insertar en la sociedad en la productividad donde ellos puedan entonces ser hombre de bien aquí son atrapados son llevados a una cárcel preventiva hasta que les sean juzgadas sus, sus errores que cometieron y luego son enviados a las respectivas cárceles que son enviados en ese trajín ¿Cuáles elementos de nuestro estado actúan ahí? Si ahí están los psicólogos, si ahí están los orientadores, los sociólogos, si ahí están las nuevas oportunidades o en cambio van a aprender más a esos lugares que son enviados. Para salir entonces graduado en delincuencia, que lamentablemente los testimonios que salen a las calles, se parece a eso que termino de decir, que van a ser a la cárcel, van a ser graduados cuando salgan de ahí en delincuentes peores. Y esas son parte de las deudas sociales que tenemos nosotros como sociedad y que tiene el Estado como sociedad y que han tenido los gobiernos que nos han gobernado por esa mala redistribución de la riqueza, por esa iniquidad en el tratamiento de la persona y entonces se nos están perdiendo nuestros jóvenes que es nuestro bien más valioso y puedo decir también se nos están perdiendo nuestros niños porque no se le está instruyendo debidamente como debe de ser y no se ha hecho un plan verdadero para poder rescatar a estas generaciones, que si las seguimos dejando así, son generaciones perdidas, lamentablemente. Y mañana, entonces nos tocan la puerta, a cualquiera de nosotros, a cualquier fun funcionario, Dios no lo quiera a nadie, ¿verdad? Pero la misma agonía de la vida, la misma supervivencia de la vida, la misma falta de oportunidades muchas veces los lleva a delinquir. Es el momento para que cada uno de nosotros no nos hagamos indiferente a lo que está pasando en la sociedad dominicana y aportemos nuestra, nuestro granito de arena y aportemos nuestros conocimientos también y les exijamos también a nuestro gobernante, a nuestros funcionarios que haya una mayor participación, una mayor equidad en todos los renglones de la sociedad, especialmente a la juventud. Y el día de la juventud, que pasó? Había un afán de todos los políticos a hablar con los jóvenes, pero se le olvidaba que en los últimos tres gobiernos que hemos tenido y en los últimos 20 años de gobierno del PLD que hemos tenido, el 29.7% de los jóvenes dominicanos no tiene empleo, no tiene trabajo. Por lo tanto, son los verdaderos culpables de lo que hoy está pasando en nuestra sociedad. Otro tema que quiero comentar con ustedes y tratarlo es el tema de la sequía y las condiciones de los ganaderos dominicanos. Se declaró la zona sur como zona de sequía. Se declaró la zona noroeste como zona de sequía, toda la zona del este, eh, de, de, de, de la línea noroeste, allá arriba, como zona de sequía. Y así están los pastizales, señores, en la línea noroeste. Así están los pastizales y las vacas están muriendo, las vacas están muriendo, las condiciones que están pasando los ganaderos es crítica en la zona noroeste. Es una situación que pone en peligro unos de los rubros agropecuarios que sustentan esa comunidad, esas esa, esa desmarcaciones geográficas en esas provincias de la línea noroeste y de la zona sur. Para que usted tenga una idea, los máximos históricos, de sequía se registraron en Jimaní y se registraron en Moca. Un 58% menos de la lluvia que normalmente pasa, pasó en Jimaní el año pasado y pasó en Moca. Es decir, llovió menos en esas áreas que en el promedio de todos los años que se están midiendo, en un 58%. Y la mayoría de esos suelos están secos. Se llama suelos secos, en sequía, cuando ya no tienen humedad retenida dentro de él. Y así están también los suelos del sur. Y es por eso que siempre se ha hablado que en la línea noroeste debe construirse la presa de Amina, que debe de construirse eh, la presa que garantice a toda esa zona, el suministro de agua para la agricultura y también agua potable para las comunidades. Ahí tenemos una protesta de los ganaderos. Los ganaderos estaban protestando porque no tienen agua, no se le ha llevado eh, agua en estos momentos de emergencia, no se le han llevado pacas de comida en estos momentos de emergencia y también están protestando por el precio de la leche. Señores, Usted va a cualquier colmado, a cualquier colmado usted va y compra una botella de agua por 15, 20, hasta 30 pesos. Una botellita de agua, que lo que es medio, eh, medio litro, eh, una botellita pequeña. Y en cualquier restaurante le cobran 50 pesos por la misma botellita, 40 pesos. Y un litro de leche es a 21 pesos que está... Y una botella de leche de 750 cc, que tiene casi dos botellitas, de esa que se vende de agua, se está vendiendo en, en, en, en las comunidades, en los campos, eh, a 14 pesos y a 15 pesos. Entonces, con esos precios que tienen estancado más de 10 años, no hay manera que los ganaderos lecheros, agropecuarios, puedan subsistir. Y quiero decirle que el consumo de leche en nuestro país es bien bajo. Y eso se refleja en la hambre oculta que tenemos nosotros los dominicanos por la falta de minerales, por tener una ingesta de deficiente entre ellos, una ingesta deficiente en láteos, en leches de calidad. Porque el agua de suero que le dan a los niños en la escuela dulce, para enseñarlo a ser diabéticos temprano, no es la solución a corregir el hambre oculta de deficiencia de minerales. Entonces, casi el 70% de la leche que aquí llega, llega por importación, dañando y perjudicando a los productores nacionales. Y este renglón de la agropecuaria sostiene a más de 140 mil trabajadores. Y ese renglón sostiene también más del 40% de la carne que se lleva a la mesa y hoy están desprotegidos. Muchos han tenido que dejar su oficio y dedicarse a otra cosa porque no es rentable. Estamos siendo bombardeados con importaciones de lácteos de todo tipo y a nuestros productores le hemos dado la espalda en las injerencias gubernamentales, ministeriales, en las planificaciones de seguridad alimentaria, en las planificaciones de seguridad de vida y de geopolítica regional, también le hemos dado la espalda a nuestros productores. Hoy, los productores de leche prácticamente no tienen a dónde acudir. Han acudido a todos los lugares, y en ninguno de los lugares se le ha dado respuesta. Nuestro gran amigo Omar Benítez, en el Ministerio de Agricultura, tiene un gran desafío. Y él sabe cómo enfrentar esa problemática. Porque él conoce a fondo la problemática del Tratado de Libre Comercio y conoce a fondo también la situación de nuestros ganaderos. Hoy, nuestros ganaderos están declarados en emergencia. Si lo seguimos dejando como están mañana, nuestra nación no tendrá ganaderos. Podrá tener empresarios importadores de productos lácteos y leche, pero no tendrá ganaderos. A un costo de producción por encima de los 20 pesos litro, no se puede ser rentable vendiendo una leche a 21 pesos, Fulvio, pero no se puede, entonces está llevando a la quiebra a los productores nacionales. Que se ha hecho de nuestro país y nuestro consumo un mecanismo de enriquecimiento a costa de la importación en desmedro de nuestros productores. Sin tomar en cuenta a nuestros productores, Fran. Pero, ¿cuántos planes y el Ministerio de Agricultura que no ha tenido mayores incidencias en estos periodos? Porque yo siempre lo digo, las visitas sorpresa han sustituido la acción y la función de muchos ministerios. Porque simplemente es allí donde se dan soluciones supuestas que al final nos damos cuenta de que no han existido. Simplemente se quedan en una especie de estadística y de visitas que se pueden decir que la 300, qué sé yo cuánto, la 500, qué sé yo cuánto. Sí. Pero, ¿dónde están los resultados? Cuando escuché ayer con más detenimiento la promoción de educación que ya pasamos del papel y del lápiz. Es como que ya no existe en la escuela papel y lápiz. Si que rifa. ya existe es tecnología. Pero se hace rifa para comprar pisar. Pero ¿dónde está? Porque nosotros tampoco tenemos o sea, acceso al internet. ¿Qué pasa con el ganadero, Francis? esto es una empresa muy, muy especializada. Tú necesitas una sanidad animal de primera línea para no transportar en asuntos de alimentación enfermedades que pueden ser comunes entre animales y seres humanos. Pero tú también necesitas una cadena de frío, pero tú también necesitas asesoría constante, pero tú también necesitas razas que sean productivas y que se adapten al trópico. Entonces, lo hemos dejado solo y hay otros que no salen a protestar por miedo, porque las pocas reivindicaciones que tienen se la y, y promesa de hacer instalaciones... Se la quitan o no se la den nunca. Entonces, es tiempo, es tiempo de ponerle caso a este renglón lechero, a nuestros ganaderos. Y en estos momentos de sequía, no dejarlo solo, sí atenderlo con atenciones técnicas, veterinarias, tecnología y también con alimento para su ganado. Bueno, gracias Fulvio por este tema. Y la verdad es que que tenemos que poner atención. Tenemos una llamada, eh, vamos a darle paso. Buenos días. Sí, sí, buenos días, Fran. Sí, ese es Hernán de Pimentel. Ah, ¿cómo está? Precandidato el candidato así se ha convertido en un alcohol y pidiéndome todo el mundo aquí en Pimentel. Qué bueno, qué bueno. Oye, con el caso de del agua, aquí en Pimentel, sí. es del mismo río que la están sacando. Ay, Dios mío. Y pasan por medio ambiente los camiones tirando el agua la de allá de Pimentel. Hasta allá mismo, por medio ambiente, pasan ellos, hecho el obrero y agua así. Ay, Dios mío. Sí, muchas gracias. Gracias por eso. Y eso hay que ponerle atención, gente. Del mismo río. No pueden, no pueden cometer eh, esos perjurios, esas mentiras. Si usted va a dar el servicio de agua en un camión, no puede irla a buscar donde no está tratada. Son, son, son promotores de contaminación. Entonces... Eh, un riesgo. Eh, eso es un riesgo eh, Y es una población entera Manténgase ahí, en breve volvemos Esto es la mañana y más contenido Vamos a estar hablando de carnaval Gracias por continuar con nosotros, ya estamos en la sección del Café Caliente. Antes de entrar en la entrevista vamos a darle sí, la no, bienvenida se integró, a habíamos puesto las excusas pero que está te... aquí Raquel <risa> llegué, pude llegar Muy <risa> buenos días bueno. Julio, buenos días Francis para aprovechar por lo menos y compartir con el invitado de honor del día de hoy gracias amigo por estar en sintonía como de costumbre en el Café Caliente, nos acompaña hoy Víctor Inver él ha vuelto, el año pasado también estuvo conversando con nosotros para esta fecha hablamos del carnaval, esta expresión cultural que mueve las raíces y que expresa el colorido, la alegría, la cultura de cada uno de los pueblos para esta temporada. Víctor Inver, presidente de los Faraones y también de la Unión de, sí, sí. de Grupo de Carnaval de aquí de San Francisco de Macorís. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Víctor. Qué Día. gusto tenerte Día. aquí. Gracias. Podríamos mamá. decir que es un dirigente carnavaleco. Sí, constante. <ríe> eh, ¿Cuántos años ya tienen fara los faraones? Bueno, faraones de fundado tiene tres años. ¿Tres? Anteriormente ya yo había eh, O sea, usted su lanzamiento en el 2017, más o menos. Uh -huh. okay. Pero ya yo vengo desde los diez años trabajando ya lo que es. En el otros grupos. Entre los catarrones, un grupo de okay. carnaval que se Diferentes llama Los Invasores. Grupos. Y luego sale la creación de faraones. Primero quisiera eh, que nos permitiera que brindarte un cafecito. Porque no, este pues, el café sí, caliente claro. y así <ríe> Venga, iniciamos uña, feliz, con... Claro que sí. Mira. Haznos un recuento breve días. de Buenos cuál días. ha sido el trayecto del Carnaval gracias. de San Francisco de Macorís y a qué y hacia Muchas dónde gracias. se perfila el Carnaval con la visión de ustedes como promotores. Bien, gracias. Eh, el Carnaval de nosotros en sí eh, es una copia. Mm, nosotros no tenemos eh, No tenemos una identidad. ¿De quién copian? De La Vega. La Vega. O sea, eh, Pero eh, gente muy buena. Aquí. <risa> o sea, lo que, yo, lo que yo Lo que yo recuerdo más del, del carnaval. Cuando yo eh, el grupo de carnaval Los Catarrones hizo su primer traje por ahí por el 1994, tres por ahí, si no mal recuerdo. Eh, y ellos fueron los que dieron inicio a lo que es el carnaval de vejiga aquí en San Francisco de Macorís. Entonces a partir de ellos, entre los catarrones, los chacales eh, y un sinnúmero de grupos que, que estaban en ese entonces, fue en lo que nosotros fuimos viendo y de, a partir de ahí entonces vamos desarrollando eh, las bestias, eh, los invasores, las plagas y un sinnúmero de grupos conformados por niños, porque en ese entonces eh, eh, éramos niños todos. Y de ahí en adelante entonces carnaval empieza ya a cambiar a partir de invasores Que fue el primer grupo de carnaval que hizo una cueva majestuosa aquí en, en, en San Francisco Y ya de ahí todos los grupos se fueron ya alineando en lo que es un carnaval más organizado Ya hace apenas eh, dos años eh, justamente... Eh, se formó Ucaframa, ya ahí hemos logrado un, un sinnúmero de cosas. ¿Qué es Ucaframa? Ucaframa es la Unión Carnavalesca Franco Macorizana, ahí está, okay. están conformados lo, los grupos que existentes. Eh, en ese grupo ya ahí hemos trabajado de la mano con, con el ayuntamiento, quien es que se ha encargado siempre del, del carnaval. Eh, estamos tratando de sacarlo todos los días más del ayuntamiento para nosotros poder manejar. Un ejemplo, ya el presupuesto que el ayuntamiento da a los grupos. Eh, ya somos nosotros los que lo dividimos, o sea, Ucaframa. ¿Ustedes lo distribuyen en los diferentes? Exactamente, ya equitativamente, porque un ejemplo, eh, antes eh, la división era 5 mil pesos para cada uno, por poner un número X a cada grupo. Pero yo gasté un millón de pesos y hubo uno que gastó 50 mil pesos. Y el que gastó un millón es el que tocó, y el que gastó Me 50 mil lo Tocaron lo mismo. Entonces, eso nosotros lo regularizamos, entonces ya nosotros evaluamos porque ya hay grupos que compran trajes usados todavía en La Vega y hay grupos que hacemos los trajes nuevos. O sea, ya que estamos tratando de buscar un, buscar un concepto para cada grupo. O sea, el, el cambio ya es lento, pero ya va caminando. Eh, Ahora, ¿qué nuevo atractivo tienen para este carnaval 2019? Todos los años, eh, gracias al Señor, vamos creciendo un poco más. Y ahora va a haber una cantidad de cuevas mayores, eh, van a haber diferentes artistas. Eh, ya antes habían 10 trajes que ya usted lo ha visto en la Vega, ahora es al revés. Ya ahora es que nosotros, ya hay mayoría, somos los que cosemos y hacemos cosas nuevas. Ya quedan dos o tres nada más que lo compran. Uh -huh. O sea, el carnaval va evolucionando y qué bueno que lo está haciendo ahora. Eh, el carnaval más grande que Es el de la Vega, disminuido un poco por las restricciones quizás que le han puesto a lo mismo Macarao. Antes eran ciento y pico, ya ahora nada más son setenta, un ejemplo. Y son cosas que debemos aprovechar. La, el objetivo principal de Ucaframa es mover el carnaval de fecha, por lo menos en San Francisco de Macorís. ¿Para qué fecha? ¿Le Para interesa? marzo. A nosotros nos interesa el mes de marzo. ¿Por qué lo quieren mover? ¿Por, por las fechas de las patrias? No. ¿Ok? Es más un tema eh, económico Le explico De la zona nosotros somos el carnaval más pobre mm. Si usted se fija, nosotros estamos en el medio De Cotuí, de Bonao, de Santiago, de La Vega Al lado de Salcedo, de Moca, tiene muy buen carnaval Salcedo, muy buen carnaval. Excelente carnaval Y nosotros estamos justamente en el centro Si nosotros hacemos un carnaval en marzo también colaboramos con lo que son las fiestas patrias y ya el, eh, dividimos la, la, las cosas. Pero en realidad es eh, para hacer la concentración de todas esas ciudades aquí en San Francisco. Para que puedan venir aquí. Para Cuando que puedan dar el carnaval en San Francisco. Ya que nosotros competimos con las ciudades que tiene el carnaval más grande y poderoso. O sea, nosotros somos el más pobre. Es decir, que eh, ustedes pretenden crear un nicho carnavalesco fuera de la época de carnaval. Por eso empezamos este año ya. ¿Y cómo entonces se transformaría a un carnaval eh, que diríamos fuera de, de, de, fecha. De, de, de época? Por eso nosotros empezamos este año, para irlo eh, haciendo el paso. Ya eh, el año pasado se ¿Y de se eso se trata que no salieron este domingo? Mm, exactamente Porque habían dicho ah, que, que eh, vi en las redes que le gusta siempre tirarle el asunto al alcalde Que mm. no le había dado el permiso No, no, no eso, eso es falso Eso es falso, pues nosotros antes de hacerlo eh, Consultamos con Omar Javier que es el encargado Y, y el vocero que podría decir de Ale en, en este caso bueno, el Departamento de Cultura. De Departamento de Cultura, exacto. Entonces ya habíamos hablado con él de, de la idea. Entonces ya para no hacer la cosa de un golpe, y ya con poco tiempo, porque la idea surgió a mitad de año, eh, ya decidimos solamente mover un domingo. Entonces ya an anteriormente hacíamos la caravana el último domingo de enero. Ya Entonces la movimos un domingo más adelante, por eso la caravana salió ahora el primer domingo de febrero, ya para culminar el, el primer domingo de marzo. Esa es la intención. Entonces. Bueno, de, tú hablaste ahorita de que había más cantidad de cuevas, eso implica más grupos, cada uh -huh. cueva representa un grupo. ¿De cuántos estamos hablando aquí en San Francisco? Bueno, el grupo con cueva eh, este año se suman tres. ¿Cuántos son en total todos? En total somos alrededor de nueve cuevas. Nueve cuevas. El, el desfile último, ¿cuándo se, se hará? Y también qué ruta comprendería, si va a haber cambio en las rutas. Eh, las rutas siempre, casi siempre las decidimos a, a final, pero yo creo que no no, de, no no es necesario que se haga una variación ya de la que fue el año pasado. Salimos del parquecito eh, Los Mártires, bajamos por la calle nueva, a bienvenido y subimos al, al parque. O sea, fue un recorrido corto, eh, pero muy interesante. Ahora, ¿con qué apoyo económico cuentan ustedes de la alcaldía? ¿Que la, ¿Es la única fuente que reciben o en el año ustedes realizan rifas, actividades para buscar los fondos? En el caso de Faraones, nosotros tenemos un día fijo en un bar aquí de, de San Francisco, que es lo que nos genera los fondos a nosotros. También hacemos actividades, eh, kermes, rifas, uh -huh. etcétera, porque el gasto es grande. Uh -huh. En el caso de nosotros tenemos un gasto muy... grande. ¿Ustedes tienen cuántos integrantes? 70 y algo y sí. que se van a disfrazar este año 10. ¿Mujeres, uh -huh. ni niños también? Sí, mujeres, niños y hombres, somos 70 oh. más o menos. Una cosa, eh, porque de todo esto, en la conformación de un plan de esta naturaleza y como ciudad, ¿ves viable que la ciudad se convierta verdaderamente en un espacio rentable a través del carnaval? Sí, pero para eso tenemos que trabajar fuerte en lo que es la identidad porque nosotros lo que estamos mostrando es más de lo mismo. Entonces, si queremos hacer la diferencia, tenemos que cambiar, tenemos que mostrarle a las personas que aquí ya estamos haciendo un carnaval diferente. Por ejemplo, nosotros nos visitaron eh, personas eh, de la misma Vega el año pasado, y cuando entraban a la cova de nosotros, por ejemplo, se asombraban porque no entendían que, que aquí no se hacía eso, o sea, que aquí no había capacidad para hacer eso. Es igual que cuando uno trae a una gente de Santo Domingo que dicen, ah, yo voy para el Campo, para San Francisco. Cuando uh -huh. llegan aquí se quedan así, tuertos. Uh -huh. O sea, no esperan eh, encontrar es lo que ven. Uh -huh, el crecimiento. El crecimiento, el desarrollo que tenemos, no lo esperan. Pero la falta de identidad, de tener un símbolo que represente el carnaval, eso afecta mucho. Sí. Ustedes están luchando contra eso porque hace mucho tiempo que venimos hablando del mismo tema. Uh -huh. Entonces, la unión de carnaval que usted dirige está trabajando para ello. sí. Estamos trabajando en la investigación de cosas endémicas de nuestro San Francisco. Para buscar un símbolo. Para buscar un... Pero tú sabes que eso es un proceso. ¿Ustedes eh, ahí tienen el cacao? Sí. ¿Lo, lo han ponderado se ha, sea, Sí, se ha trabajado en base a, al cacao. Han hecho ya eh, grupos de carnaval eh, con forma de cacao. El ayuntamiento hizo un grupo mí, también. escuchándote la falta de identidad, cuando yo era niño. Hace mucho. Hacemos eso fue lo otro, no, ¿Es otro día. Fue antes de los 90. Eh, nosotros en San Francisco teníamos identificado el Diablo Cojuelo o el Macarao, como era que le llamábamos. Incluso hay cancioncitas que se hacen mientras los Macaraos iban cruzando. De la careta de forma de vaca o de chivo, de, de, de otras cosas, pero con los cuernos largos y los cuernos con puya. Yo llegué a tener una de las caretas, digo yo de las mejores, porque me quedó de una oportunidad que vinieron unos franco-macorizanos que desde en, en Alemania la produjeron. Mm. He buscado fotos, pero no le he podido encontrar. Y creo que a mí me identifica mucho como pueblo ese Macarao. Sí, El sí. de los cuernos, con vejiga, con, con cascabeles, pero mucho eh, espejito. Y la y aquí al cinto, ¿cómo hay que decir? La longaniza. Uh -huh. ¿Lo recuerda? Me está describiendo casi un lechón. Eso era lo que teníamos aquí. <risa> Y lo hemos Mira, suspendido por, eh, por los diablos. Por los diablos. El, el carnaval ya animal, podría decirse, que son los que representan los animales, ya está eh, salcedo y está... Pero bonado. lo teníamos nosotros aquí en San Francisco. Lo recuerdo porque me llegué a disfrazar y aquí cada año eso es lo que esperábamos. Aquí lo último que yo recuerdo eh, en cuanto a, a esa parte fue la creación del diablo, cojuelo, sonriente. Eso es lo único que tenemos en cultura como, como, como, que, nos, como que nos identifica un poco. Y es que si todas las caretas que salen eh, de San Francisco son con un diablo sonriente, son las únicas del país. Bueno, Eso que lo único tenía que la, la boca, pero como que, doblar que hacia no abajo. No sonriendo. O hacia arriba. Uh -huh, uh -huh, sonriendo. Ya. Eso es lo único que tenemos como identidad en, en cultura. Nosotros tenemos que luchar. Eh, por hacer un mejor carnaval ya. Tratar de seguir subiendo. Nosotros no nos tomamos en cuenta para nada el Departamento de Cultura. Eh, si usted se fija, yo la. ¿Pero de aquí a... o de ¿Pero dónde? cuál no, de ellos? No, no. ¿El, ¿El ayuntamiento o el Ministerio de Cultura? Las dos. Mi hermano Saúl ¿Pero tiene el ayuntamiento que... le da fondos? No, el ayuntamiento usted? da fondos, sí. Eh, ¿Cada año? Pero no año. lo suficiente. Ah. O sea, bueno, eh, que debemos comprender que los ayuntamientos no tienen fondos suficientes porque no le dan lo que dice la ley. Uh -huh. En esto ya ahí le paso yo, la mano yo, a, a la alcaldía. Y ahí de, de, de política te voy a dar a ti. <risa> pero no, no, pero, lo, pero te lo quiero explicar pero, y a la sociedad, no, porque eh, realmente. Yo, yo eh, y está definido en qué se debe de invertir. Sí, perfecto. Yo del Ministerio de Cultura nunca he recibido ni siquiera un. un ni un saludo. No, ni un, pero un Saúl, mi hermano. Ni un felicidades por su trabajo. Eh, nunca. Saúl Toribio. No, Sa Saúl. Eh, pero ya es no es culturólogo. No, Saúl, excelente. Saúl ah. es, es duro, es duro. <risa> Eh, yo creo verdad. que Saúl debe sí esforzarse un poquito más en lo que es... Eh, es que no lo apoyan. Sí, pero haciendo fuerza que se logra. Si sí, él no se pone a hacer la fuerza que necesitamos. Él es, ¿Y no la cabeza. visitado a Cayo Claudio, Pinal? Eh, Cayo Claudio lo vimos el año pasado y fue prácticamente... Eh, Corriendo, como bueno, quien dice. el Ministerio de Agricultura dijo el ministro que iba a construir la Casa de la Cultura aquí. ¿Eso empieza apoyando los carnavales? Sí. por pues supuesto que sí, pero todavía no empezaba de primer picasso y así nos vamos a quedar un par de años. Mientras tanto, ¿tenemos carnaval para el próximo domingo? Mientras tanto, el carnaval sigue en pie eh, el próximo domingo. Gracias a todos los grupos canabales. El, grupo el desfile y la zona es el, el parquecito aquí. Uh -huh, frente San Francisco, a de frente Opeña, a donde exactamente. ¿Le es suficiente este espacio ahí? Porque también hubo por mucho ahora, para moverse. Por ahora es, es suficiente. El tradicional Parque Duarte. Eh, por ahora es suficiente, pero llegará un momento en el que nos vamos a tener que expandir. ¿Y la seguridad? ¿Está bueno, todo montado era, para que pasado, la gente vaya con toda su familia tranquila? El año tranquila? pasado la seguridad de la Policía Nacional yo responsablemente lo digo, fue la peor de la todos peor. los años. ¿Usted sabe quién hicieron el trabajo? Hubo muchos pleitos. ¿Usted sabe quién hicieron el trabajo de verdad en cuanto a seguridad? ¿Quiénes? Los policías municipales. Te ayudar. Y hasta vez lo que van más a sumar? trabajaron el año pasado, ahora yo le invito al general a que, a que envíe lo, los muchachos eh, fuertes. Sí, ¿Que le manden los linces. No, lo, no tanto los linces, <risa> pero sino que por lo menos uno vea, policía, porque yo no vi uno. Ajá. Yo personalmente no vi un solo policía nacional. Oh, bueno. Entonces, eso sí para mí fue preocupante eh, el año pasado. Pero gracias a Dios, para que ustedes van a conocer la vida la municipal en general, eco -general convoca una reunión en reunión cuales. Se hizo la otra vez y ahora también. Y ahora también volvemos la vamos. Yeah. A Entonces necesitamos el apoyo tanto de la policía como de la ciudadanía, porque lo que arman los problemas no son no son las personas mayores, o sea, hay tigres que van de 30, 35 años, ¿verdad? Adultos. Pero lo que aman los problemas son los carajitos de 15, 16, 17 años. O sea, los, los niños son los que aman los problemas. Ya. Eso, no eso hay que resolverlo para que la gente vaya tranquila, segura y pueda claro, claro, ustedes lograr su claro, objetivo. Claro. Muchas gracias, Victoria gracias, gracias por, por la haber invitación. estado con nosotros, Victoria. Desde gracias. el presidente del grupo Los Faraones y también de la Unión de Carnaval de acá de San Francisco de Macorís. Nos vamos a una pausa, retornamos no con más aquí en De Mañana. Quédense con nosotros. Gracias por permanecer con bueno. nosotros acá en De Mañana. Gracias a todos los que nos escriben. En el WhatsApp, Yanil Geraldino de Vista al Valle. Quiere saludar, quiere que le feliciten a su amiga que está de fiesta de cumpleaños. Edelín, ¿así será? Edelín, eh, no sé si que es de Marte el apellido. Como quiere. O que de, es de parte, de parte de Yanil. De, parte de Quiso Anil. escribir de parte, muy sí. bien. Pues ahí está ella y de modelo parece, mira. Parece un modelo. Parece no, No, es un modelo. Sí, ok, muy bien. Felicidades a felicidades, la dama. Felicidades, felicidades. felicidades la para ella. Que la pases este muy bien. De bueno, de mañana. así es. Bueno, pasamos a un comentario en torno a una situación que se está dando en el Liceo Manuel María Castillo, acá en Francisco de Macorís. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Los estudiantes, un grupo de ellos... Se quedan afuera, no entran hasta que no se canta el himno y no pasan todos los actos de rigor en honor a la patria. Ellos se quedan afuera, fuera del plantel. Cuando pasa todo, deciden entrar. es Eso hay que corregirlo. Miren ahí, cómo están la mayoría en las aceras, la esperando que toquen el himno, que suban la bandera. Yo diría que ya en, cuando toquen el Pero, himno, ya deben cerrarse las puertas. Cuando se come, antes de comenzar antes de empezar, a subir la banderita correcto. caralino, cerrar la puerta y no dejar entrar a, a más no, nadie. Pero esto es una, porque eso es un relajo. A los padres de eso. Que miren cómo Entonces están, ellos, muchachos. ¿qué es lo que están yendo a aprender? O ¿Okay? qué, ¿qué es el seguimiento que le están dando los, sus padres? Eso es lo que le, le dicen, quédense afuera, no entre. La responsabilidad de los estudiantes principal es usted primero encomendarse a Dios y honrar a los padres de la patria. Miren, miren a, nuestros a en después, después que pasa. pasa niño ¿no? así no, pues yo no lo dejaría entrar, lo dejo afuera. Si soy directora. Eso es un respeto a la si patria, es un, de un Lin, ¿no? Tienen que entrar es un irrespeto todos. respeto a los padres de la patria es ya. un irrespeto a la misma comunidad dominicana el mismo país, todos los a ellos mismos también. A ellos mismos de, de de educar. <susurra> está correcta, porque es así un es, exceso de libertad lo, sin disciplina. Los tiempos, así es que cambian los tiempos. No, pero eso eso, mira, ahí es que abren la puerta, que están acostumbradas. No puede ser. Esto no deben. que es eh, un llamado ya pasó al Ministerio, actos, al, de, al Ministerio de, mire, mire de Educación a Mariel, que supervise esa situación, no solo ahí, sino en otros centros también. No es correcto que los estudiantes muy mal mensaje que están mandando a la ciudadanía a de que esperar que pase el himno, que el, el, el, alcen la bandera, que hicen la bandera y luego entrar, ¿no? Debieran dejarlo entrar, si se quieren, si se quedan afuera a propósito, como decimos, con intención de no participar. Y los padres, que, lo, que los padres asuman su No rol. son uno ni dos, miren la cantidad. No, no, eso es media escuela o más de la escuela. Y hay un horario de entrada, entonces... Luego, si se llega tarde, debe haber una excusa justificada, pero no me digan a mí que esa cantidad no, de muchachos no, no, no, todo junto no, no, de... van esto a llegar habla muy mal tarde. del sistema educativo y si hay algo que debe de tener es disciplina, Claro. responsabilidad. ¿Usted está o no está? El y... mismo director tiene que tomar eh, eh, precaución con esto y los encargados de la de los, de los la educación Social, sí. de la educación histórica, de la educación de la patria, tiene que tener, tomar en cuenta eso que está pasando ahí. Mira. Si está pasando en ese, cole, en ese liceo, está es está posible que en otro esté pasando eh. también. Es decir, que estamos. Es un llamado al mismo ministro que hay que hacer sobre eso. ¿Por qué es importante que al inicio de cada eh, día de clase haya ese encuentro primero con la patria? Es la, referen es la referencia fundamental del estudiante dominicano la de estar frente al izamiento de la bandera. Que allí se, se lea un texto de la Biblia o, o una oración. Ya eso lo hacen en las aulas normalmente. Pero lo que sea. Uh -huh. Pero debe existir ah, la disciplina claro, del horario. Claro. Afuera se dice. Tanto la tiempo antes de entrar a la clase se uh -huh. presentan a, refer a reverenciar la bandera, así es, es la forma el himno de honrar, nacional. La forma de honrar a nuestro padre de la y patria, a nuestros fundadores. Y así se hace patria, pero no en esta forma. Esto es una negación al comp buen comportamiento, una negación a la disciplina, una negación a los valores patrios, a lo aprendido o sea, deja mucho que desear de qué es el seguimiento y de la instrucción que se le está dando a los estudiantes ahí andamos mal, a, a eso que se le está enseñando, no, ahí andamos mal debe haber un seguimiento y debe eh, inducírsele a ello a que sean respetuosos respetuosos con a quienes le debemos agradecerle eternamente a nuestros fundadores de la patria de la nacionalidad la entonces cadena. esto ocurre en toda parte del mundo, hay que guardarle respeto a nuestros símbolos y desde afuera, desde la calle no lo hacen, no lo ver, deben hacer de la, la cadena, profesores de sociales, uh -huh. directores de liceos directora eh, eh, de, del distrito de la, la directora regional y el ministro también de educación pues yo Atención. espero, óigame lo que yo voy a esperar que en ese mismo lugar se vea tan igual número de padres garantizando de que esos muchachos estén dentro al iniciar la, la, la, la, la clase. Así debiera ser, afuera, los padres. Estos adolescentes de hoy día quieren controlar a los no adultos y metérselo en un bolsillo. Está difícil todo, pero Dios que nos acompañe. Gracias a ustedes por gracias. la sintonía, gracias por acompañarnos como cada mañana. Nos encontramos mañana, si Dios quiere. Y los choferes que...